Hemos propuesto a la Diputación Foral de Vizcaya que creara un espacio para el diálogo social a nivel territorial. Eh, la respuesta de la Diputación ha sido un rechazo frontal porque no le compete. Pero la verdad es que legalmente tampoco nada les impide que se desarrolle esto. Hay un espacio para el diálogo social a nivel de Euskadi, pero lo que nosotros proponíamos era, ya que tienen una muy buena relación con el empresariado de Vizcaya, pues que se lo aprovechen para apretarles de alguna manera. ...para que se sienten a dialogar a nivel territorial... Eh, ...por ejemplo, el convenio del metal... ...o mejoras como las que han tenido que tener en Gestam... ...en Petronor y otras tantas empresas... ...con las cuales, como decimos, tiene muy buena relación la diputación. Ese rechazo es una incoherencia eh, a los compromisos de, de este diputado... ...y de, la, de toda la Diputación foral de Vizcaya. Queremos recordar que ya en el 2017... Eh, a una década después de, de la crisis eh, de 2008, el diputado general en el día de San Ignacio vino a decir que ya era momento de recuperar salarios y condiciones laborales en Vizcaya y estos son los principios que trasladó al plan del actual mandato, a la actual legislatura de, de la diputación. Cuando hemos preguntado sobre esos compromisos, lo que comprobamos eh, es precisamente eso, que no quieren completarlo. ¿Por qué? Porque concretar... Eh, mejoras salariales, eh, una inspección sobre condiciones laborales o inspección en prevención de riesgos laborales para evitar accidentes como el del de, que se dio en el Consorcio de Aguas en 2018, pues eh, todo esto supone eh, que la explotación de esas empresas con las que tan bien se llevan eh, se reduzca y sus beneficios se reduzcan, pero bueno, por nuestra parte seguiremos proponiendo concreciones para esas mejoras eh, laborales para toda la izquierda.